En diciembre de 2000, y con un presupuesto inicial de 11.000 millones de dólares, se pone en marcha lo que hasta la fecha fue uno de los proyectos más ambiciosos en la industria aeronáutica, el A380. Distintas dificultades técnicas, fundamentalmente relacionadas con el sistema eléctrico y sus 530 kilómetros de cableado, derivan en retrasos sucesivos que suponen una demora de hasta dos años y un sobrecoste de nada menos que de mil millones de dólares, alcanzando la enorme cifra de mil millones. Aún así, analistas expertos en el sector estiman que el coste total de este proyecto podría llegar hasta los 30.000 millones de dólares, suponiendo de esta manera casi triplicar la cifra inicial. Finalmente, en diciembre de 2006, la agencia europea EASA y su homólogo norteamericano, la FAA, emiten los certificados de aeronavegabilidad que permiten la comercialización del avión. Singapore Airlines se convierte de esta manera en la primera compañía del sector en recibir el avión en octubre de 2007. Posteriormente, en agosto de 2008, le toca el turno a Emirates con un vuelo inaugural entre Dubái y Nueva York. Air France y Lufthansa reciben los suyos en octubre de 2009 y mayo de 2010 respectivamente. En febrero de 2009, Singapore Airlines anuncia la cifra de un millón de pasajeros transportados a bordo del A380, y cuatro años después, en marzo de 2013, se llega al centenar de aviones entregados. Cabe recordar que la producción media es de 30 aviones al año entre los años 2012 y 2014, con picos de producción de hasta 45 aviones en el año 2010. También, y como curiosidad respecto a este tipo de avión, se elige el modelo 380, rompiendo de esta manera de la forma en que la compañía había venido bautizando a sus modelos anteriores, en este caso, el fabricante europeo elige el número 8 para simbolizar de alguna manera la singular forma de su doble cabina que vista desde la parte frontal se asemeja al número 8. En lo que respecta a su diseño interior, la gran superficie disponible distribuida en dos niveles da cuenta del enorme potencial a la hora de elegir la configuración interior. Si sí es cierto que algunas compañías han optado por zonas dedicadas al ocio, incluyendo barras de bar, servicios con duchas e incluso lo que algunas compañías denominan la residencia, que son espacios muy generosos y a disposición de aquellos pasajeros más exclusivos con un elevado poder adquisitivo. En el año 2019 y después de constantes dificultades comerciales a la hora de vender el avión, el fabricante europeo recibe desde Dubái noticias que confirman los peores augurios, la intención por parte de Emirates de reducir sus pedidos y de alguna manera sentenciar todo el proyecto a un punto de no retorno. Casi de manera simultánea, el fabricante reconoce abiertamente su incapacidad para amortizar el enorme gasto generado. Debemos de tener presente que desde el comienzo la compañía con base en Dubai fue de alguna manera la piedra angular en la génesis y desarrollo de este modelo de avión. De esta manera, sin Emirates a bordo, el proyecto llega a un punto final prematuro. Es bien conocido que previo desarrollo a un nuevo proyecto de avión, las compañías aéreas son una parte fundamental en la concepción del mismo. El fabricante de esta forma trabaja de manera conjunta con las compañías aéreas con la intención de satisfacer las necesidades comerciales de sus clientes. En este caso, de los 313 pedidos totales, 162 fueron realizados por la compañía Emirates, aunque posteriormente los redujeron a 123. Singapore Airlines con 24 pedidos es la segunda compañía por número de pedidos. Estas cifras realmente hablan por sí solas y nos dan una amplia perspectiva de lo que Emirates supuso en el desarrollo del A380. Es por ello sin duda que el anuncio de la compañía haya supuesto un punto de inflexión en todo el proyecto. Es cierto que desde el inicio existieron serias dudas sobre la viabilidad y sostenibilidad del avión, que desde sus inicios fue una apuesta singular sobre un probable cambio de tendencia en la industria del transporte de pasajeros. Así de esta manera, los defensores de este proyecto apuestan por una visión distinta del futuro en el sector de la aviación comercial internacional. La progresiva y constante congestión de los grandes aeropuertos internacionales como consecuencia de una muy positiva tendencia en las proyecciones de crecimiento en el sector motivarían un cambio en el segmento del transporte internacional en los próximos años. De este modo, las compañías de transporte internacional optarían por un modelo de negocio basado más en el transporte a gran escala y grandes volúmenes de pasajeros ante los crecientes problemas de capacidad en los aeropuertos. Sin duda, y bajo esta hipótesis, el A380 tendría muchísimo sentido comercial, particularmente en operaciones hacia o desde los principales aeropuertos internacionales, minimizando de esta manera el impacto provocado por una creciente congestión del tráfico aéreo. Sin duda es cierto que los grandes aeropuertos en distintas partes del mundo ya muestran serios problemas a la hora de conceder derechos de despegue y aterrizaje, o lo que comúnmente se conoce como slots, ...particularmente durante ciertas franjas horarias... ...lo que podría suponer una merma en la oportunidad de negocio de muchas compañías aéreas. Por otro lado, y analizando las razones por las que este tipo de avión... ...no llegó a tener el éxito esperado en el mercado, pueden ser de distinta índole. En primer lugar, el elevado coste de venta que según precios de mercado... ...está en torno a los 450 millones de dólares... Si bien es cierto que estos son precios de mercado y que normalmente vienen con importantes descuentos para aquellos operadores que adquieren un importante número de unidades y opciones de compra. Pero sin duda, no solo el precio de adquisición es un elemento determinante a la hora de elegir un tipo u otro de avión, también lo es, y de manera muy singular, los costes operativos que en el caso del A380 están en el entorno de los mil dólares por hora de vuelo. Como elemento de comparación, y salvando por supuesto todas las diferencias entre ambos tipos, un Boeing 737-800 con capacidad para unos 170 pasajeros tiene unos costes operativos en torno a los 8.000 dólares por hora de vuelo, lo que significaría un 25% del coste operativo de nuestro A380. Adicionalmente, el hecho de ser un cuatrimotor aumenta de manera muy significativa los costes de mantenimiento, si lo comparamos con los aviones bimotores cuya implantación en el mercado es mayoritaria. Sin embargo, aunque el coste unitario de este avión no es muy superior al de otros modelos, existe un problema adicional y es el mantener niveles de ocupación óptimos y de manera sistemática. En una industria como la aeronáutica, en la que también existen temporadas de baja ocupación, es particularmente importante tener estos factores en cuenta para evitar que se disparen los gastos operativos evitar que los costes crezcan de manera descontrolado y arrastren de esa manera la rentabilidad. La compañía Emirates ha manifestado en muchas ocasiones su gran satisfacción en este tipo de avión. Dada su extensa red de vuelos y el gran volumen de pasajeros que esta compañía mueve a lo largo del año, es muy probable que este tipo de avión pueda tener un impacto muy positivo en sus cuentas y ser un elemento de alta rentabilidad. Vuelos con altos índices de ocupación, a través de su aeropuerto principal, el de Dubái, ...donde tanto infraestructuras como su propia concepción... ...sirven como puente de conexión a millones de pasajeros a distintos destinos mundiales... ...parece haber sido las claves del éxito para esta compañía. En relación con el mercado de venta de aviones... ...el objetivo último de los fabricantes aeronáuticos... ...es el de beneficiar a sus clientes dotándoles de mejores avances tecnológicos... ...hasta el momento en que mejores tecnologías entran en el mercado... De esta manera, maximizan el retorno de sus inversiones consiguiendo un nivel óptimo de rentabilidad antes de introducir productos más eficientes. Si bien es cierto que las compañías aéreas reciben un enorme beneficio con aviones operativamente más económicos, el beneficio no es siempre recíproco para los fabricantes. De hecho, ajustando los precios a los datos de inflación agregada, los precios se han mantenido prácticamente planos a lo largo de los últimos años, por ejemplo, la tecnología de los motores de reacción han experimentado un incremento en los niveles de eficiencia en torno al 60%. Por otro lado, los precios se han mantenido invariables a lo largo de los años, si bien el volumen de motores fabricados es muy superior. Dados los constantes avances tecnológicos, las compañías con grandes recursos económicos y fácil acceso a financiación trabajan con planes para adquirir aviones de última tecnología y de esa manera mejorar sus costes operativos. En el otro lado del mercado, existen compañías sin el músculo financiero de las grandes organizaciones y presupuestos más modestos que necesitan adquirir aviones a precios más asequibles en el mercado de segunda mano. En este sentido, si un tipo de avión no muestra cierto nivel de solidez en el mercado de primera mano, resulta complicado encontrar altos niveles de demanda en los mercados de segunda mano. Al hilo de lo anterior, existe una singular excepción, la compañía portuguesa HiFly, que adquirió su primer A380 anteriormente operado por Singapore Airlines en el año 2018. En un principio, realizando vuelos charter con más de 400 asientos a bordo, la compañía en marzo de 2020 tomó la decisión de operar vuelos de carga ante la caída de demanda en el sector del tráfico de pasajeros. La compañía anunció su intención de adquirir otro avión A380, si bien esta posibilidad no solo se ha descartado recientemente, sino que también ha decidido poner fin al actual contrato de arrendamiento de su único avión 380. Sin duda, contamos con ejemplos similares en el pasado, otros tipos de aviones que tampoco fueron grandes éxitos en el mercado por distintos motivos. Así. Y como sucesor del MD-80, auténtico éxito en el mercado entre los años 70 y 90, nació el Boeing 717. De la misma manera que su antecesor, se trata de un modelo muy versátil, un bimotor con los motores instalados en la parte de la cola del avión, incorporando un tren de aterrizaje mucho más corto que el de los aviones con los motores montados bajo las alas, y que son la gran mayoría en el segmento del corto y medio alcance. De este modo, se convierte en un avión casi totalmente autónomo. Las operaciones de embarque y desembarque se pueden realizar de manera totalmente autónoma, sin necesidad de escaleras auxiliares, así como la carga y descarga de maletas y cargo. Esto es, sin duda, un elemento muy atractivo para operaciones en aeropuertos sin grandes infraestructuras o sin empresas proveedoras de servicios en tierra. Su primer modelo entró en servicio en 1999, y su producción finalizó en el año 2006, después de 156 unidades fabricadas. Sin duda, el proyecto no consiguió los objetivos esperados y en la actualidad tan solo cuatro compañías operan el Boeing 717. Para el fabricante norteamericano esto supuso una enorme decepción después de haber cosechado tanto éxito con su modelo anterior. Otro caso similar fue el MD-11 que, tomando el testigo del DC-10, entró en el mercado para dar respuesta a la nueva normativa ETOPS, que imponía restricciones a los aviones con dos motores. En esencia, y bajo esta nueva regulación, los aviones bimotores no podrían volar a lo largo de la ruta más allá de 120 minutos de distancia de un aeropuerto alternativo. Era el denominado ETOPS 120. Esto significaría... ...que ciertas rutas, fundamentalmente transoceánicas ...se verían restringidas de manera muy notable... ...aumentando significativamente los tiempos de vuelo. Con la entrada de estos aviones trimotores... ...y al no tener efecto tales restricciones sobre este tipo de avión... ...se podría volar a destinos remotos... ...de manera prácticamente directa... ...reduciéndose el tiempo de vuelo... ...y en consecuencia reduciendo los costes operacionales... ...en comparación con los bimotores. Sin embargo... La posterior flexibilización de las restricciones, pasando de 120 a 180 minutos y posteriormente incrementándose a 330, supuso un antes y un después para este tipo de modelos trimotores. Contando con unas restricciones más favorables, fruto, todo ello fundamentalmente, de la muy importante mejora en la fiabilidad de los motores, los aviones de tipo bimotor podrían realizar vuelos de manera directa prácticamente de la misma manera que los aviones con tres o cuatro motores. Fue entonces cuando los tres motores dejaron de tener mucho sentido económico. En esta ocasión, tan solo 131 aviones MD-11 fueron entregados a diferentes compañías entre los años 1988 y 1998. En la actualidad... Compañías como las norteamericanas FedEx y UPS operan MD-11 en transporte de carga aérea. En el caso del A380, la crisis sanitaria de 2020 no ha hecho más que acelerar un destino que ya había sido anunciado con anterioridad. En cuanto al número de unidades producidas, tan solo 250 han sido fabricadas hasta la fecha, siendo 2021 la fecha elegida por el fabricante para poner fin a su producción. Esta cifra de 250 unidades sin duda contrasta con los más de 1.500 Boeing 747 entregados por la compañía norteamericana a lo largo de los últimos años. En este momento podríamos pensar que un efecto colateral de este éxito tan limitado del A380 serviría como referencia para futuros proyectos en la industria aeronáutica. De esta forma, se podría vaticinar que los próximos modelos en el segmento de largo radio podrían ser un avión bimotor con capacidades no más allá de 400 pasajeros. No obstante, Boeing con su último modelo 777X es una nueva apuesta de la compañía norteamericana para el sector de largo radio y que ya cuenta con 300 pedidos confirmados. Esta tercera generación de Boeing 777 con alcance según los distintos modelos y capacidades de hasta 400 asientos, en versiones 778 y 779 será sin duda una importante prueba para Boeing después de haber acumulado importantes reveses en los últimos años. Sin ningún género de dudas, los constantes retrasos y problemas con las baterías tras el lanzamiento de su modelo Boeing 787, así como la suspensión de los certificados de vuelo del Boeing 737 MAX, tras dos accidentes catastróficos en tan solo seis meses de diferencia, sin duda han debilitado la reputación de una compañía que contó con una confianza del mercado casi incondicional durante décadas. Aquí en el canal Aerolínea seguiremos esta y otras muchas noticias relacionadas con el mundo de la aviación. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.